Soy Juan Carlos Avendaño, quiero compartirles una gran oportunidad de negocios acerca sobre marketing de afiliados, eh, querido, quiero hablarles qué es y cómo funciona Hotmart, qué es Hotmart. ¿Qué es Hotmart? Hotmart, ¿Hotmart es una plataforma digital fundada en el año 2011 por los brasileños Joao lo Pedro Resende y Matheus Vicalo. El modelo de negocio de Hotmart está basado en la venta de distribución de productos digitales, funcionando como una red de afiliación. Hotmart es la plataforma de aprendizaje a distancia más grande y completa de América Latina. Hay más de 150 productos registrados. 7 millones de estudiantes y ventas realizadas a más de 188 países, esencialmente es una plataforma de distribución de productos digitales que ofrece el servicio de hospedaje de estos productos y también herramientas que auxilian a su venta, además de procesar los pagos de estas ventas y repartir el valor a las partes involucradas de manera automatizada. Más que eso, Ofrece de manera simple y práctica un espacio para aquellos que desean crear o promocionar un producto digital. Permite a cualquiera enseñar lo que sabe el mundo. Es una plataforma totalmente integrada, con las mejores soluciones para escalar cualquier negocio digital. Todo esto sin cuotas mensuales y sin membresía, solo cobrando un porcentaje cuando hay ventas. En Hotmax puedes cumplir tres papeles, como productor, como afiliado y comprador. Como productor, los productores de Hotmax son personas físicas o jurídicas, que operan dentro de la plataforma algún tipo de contenido digital creado por ellos, ya sea un libro digital, un curso online o un manual técnico para su comercialización online. Como afiliado, un afiliado es alguien que recomendará y promoverá productos de otras personas, los productores, y recibirá comisiones por las ventas realizadas. En Hotmart puedes registrarte como afiliado de forma gratuita y elegir entre miles de productos digitales de nichos variados, para empezar a promocionar en internet. Como comprador, el comprador es aquel que adquiere un producto que está siendo comercializado por la plataforma de Hotmart. ¿Qué es un infoproducto o producto digital. ¿Qué es un infoproducto? Un infoproducto, como su nombre indica, es un producto formativo que se distribuye a través de internet y que está basado en la experiencia de un profesional. El objetivo es resolver un problema o necesidad de un cliente con contenido de valor. Los infoproductos están entrando muy fuerte en el mundo del emprendedor digital por las siguientes razones por su capacidad de generar ingresos pasivos o que pueden ser entregados de manera automatizada por medios del email marketing lo que facilita su distribución. Cubren infinidad de nichos formativos distintos que hasta ahora no tenían un hueco en la formación tradicional. Son una oportunidad inmensa en el mercado de la venta de conocimientos. La demanda educativa crece a un ritmo del 17% y en Europa solo un 2% del mercado está digitalizado. Esto significa que el trabajo que queda por hacer es enorme. La pregunta del millón: ¿Te gustaría generar tu primera venta Obviamente que sí. Si su respuesta es sí, estás en el lugar indicado. Yo también me sentí frustrado o perdido porque no tenía un equipo que me resolviera dudas o me acompañara en cada paso. Ahora tengo un equipo con más de 600 personas dispuestas a ayudar a los que recién inician. Además de 50 clases en video que explican todo lo que una persona necesita saber para iniciar. Encontré un producto digital, un producto por internet que me llamó mucho la atención y que me acción. Lo compré, y su nombre es primera venta, y su creador de tan French. ¿Quién es C? Es una persona que tiene mucho conocimiento y éxito en el marketing de afiliados. Lo que más me interesó y me animó es que no iba a estar solo, sino que iba a estar con un equipo de más de 600 personas apoyándome en un grupo de Telegram. Aquí abajo te dejo el link para que ingreses. ¿Quieres aprender? ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Aprende cómo hacer tus primeras ventas en Hotmart. Dentro de la plataforma del curso de primera venta, vas a encontrar 154 lecciones y 10 módulos. Aquí vemos a, a mis mentores, a un Jonathan y a una Ana. ¿Te gustaría generar tu primera venta en Hotmart? Bienvenido a Primera Venta. La primera Venta es una capacitación online. Que te da la mejor educación para iniciar en el mundo del marketing de afiliado, además de ayudar a obtener tus primeras ventas. Déjame decirte algo, no importa si no tienes ninguna habilidad técnica o experiencia en esto, ya que todo se te enseñará en esta capacitación de más de 140 clases. Y si ya has logrado tener resultados, pero no escalas, también es para ti, porque hay muchas estrategias avanzadas que te permitirán lograrlo. También tenemos los 7 días de garantía, ¿qué es eso? Hay una garantía de evolución de dinero de 7 días. Si ves que la estrategia no funciona, te regresamos tu dinero. No queremos tu dinero si no podemos ayudarte a lograr tus primeras ventas. Los productos digitales de forma son 100% garantizados, eso se lo aseguro. Aprende cómo hacer tus primeras ventas en FORMA vemos aquí los testimonios de primera venta testimonios de personas que están logrando resultados con primera venta haz clic aquí para ver los videos pero nos no queda aquí abajo en la descripción más testimonios de primera venta de personas que están logrando resultados Tenemos aquí más videos de festivales de primera vez. Mi nombre es Molano, soy de actor. Decidí arrancar, arriesgarme a ver qué pasaba. Apliqué todos los conocimientos gracias a Jonathan y a primera venta. El día de ayer arranqué y generé mis primeros. 17 dólares. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Gómez, llevo 13 semanas en el equipo de primera venta y he generado 75 dólares de comisión. Espero seguir creciendo y generar muchos más y adquirí primera venta en su día de lanzamiento y gracias a ello he podido ya generar 320 dólares así que te invito a que entres hola, hola mi nombre es lumar álvarez soy miembro de primera venta y con este curso logré 300 dólares en solo 15 días aplicando los métodos estrategias que enseñar yo no me en el equipo y claro apoyado desde todo un equipo de trabajo que está dispuesto a ayudarte, así que únete a este gran movimiento y empieza a generar ingresos. Únete. Como están viendo, únete a nuestro Vemos las preguntas frecuentes que nos hacen. Uno, ¿esto funciona para mí? Primera venta, no es un curso más de marketing digital. Es un programa en línea 100% diseñado para que tengas gestos. aunque no tengas experiencia previo en marketing. Es el resultado de miles de dólares invertidos en conocimientos, cursos y mentores, además de muchos años de implementación y práctica. Vas a aprender. El objetivo de este programa es que puedas lograr tus ventas ventas, y luego escalar tu negocio al siguiente nivel. ¿Quién es Jonathan Rejifo y por qué puede ayudarme? Excelente pregunta. Jonathan ya ayudó a cientos de estudiantes a que puedan lograr sus primeras ventas y los llevó de la mano para estar en su negocio al siguiente nivel. La mejor parte, la mayoría no tenía experiencia en marketing de afiliados, ni forma cuando comenzaron. Cuando comenzó a tener 50 mensajes al día en Instagram preguntando por los mismos seguidores, no pueden seguir en silencio sus secretos. Por eso decidió construir este entrenamiento para ustedes. ¿Tengo que ser mayor de edad? La edad es una cuestión de fe. Cuanto más chico uno empieza a invertir en su educación y arranca a crear su propio negocio, antes puede lograr la libertad financiera. Este entrenamiento está pensado para que consigas el éxito paso a paso, sin importar la edad que tengas y los conocimientos que tengas ¿Qué tipo de acompañamiento tendré en primera venta? Tendrás un equipo donde podrás resolver todas tus dudas, también vas a contar con un grupo de Telegram y Facebook donde se encuentran todos nuestros estudiantes y allí podrás compartir tus experiencias y resultados ¿Por cuánto tiempo tengo acceso a mi graneta? Una vez que entras al entrenamiento tienes acceso a todo el material y a las clases en vivo de vida. Esto incluye todas las mejoras que se le van a ir haciendo al entrenamiento a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona la garantía de 7 días? Puedes probar este producto durante 7 días. Si durante este tiempo el producto no cumple con tus expectativas, puedas pedir un reembolso a un clic y sin mayores complicaciones. Confiamos en que te vamos a aportar tanto valor que no vas a querer dejarlo. En este entrenamiento solo se ven estrategias básicas para principiantes. Tener experiencia previa en ventas va a ser de gran utilidad pero no es necesario, con este entrenamiento aprenderás desde cero para que lo entiendas todo. Vamos a empezar por las estrategias más básicas para los que apenas comienzan. Paso a paso vamos a ir escalando los conocimientos hasta llegar a los métodos intermedios y avanzados para que puedas poner tu negocio en piloto automático. ¿Qué diferencia tiene este programa con otros similares? Tener experiencia previa en ventas bases de gran actividad, pero no es necesario, con en este entrenamiento aprenderás de cero para que lo entiendas todo. Vamos a empezar por las estrategias más básicas para que las comienzan comiencen y paso a paso vamos a ir escalando los conocimientos hasta llegar a los métodos intermedios y avanzados para que puedas poner tu negocio en tu automático. Puedo hacer ventas en Hotmart sin necesidad de pagar cursos. Yo también tenía esa mentalidad de no querer pagar nada y quererlo todo gratis. Esto hizo que me demorara dos años en hacer mi primera venta. Lo que compras con los cursos es bien. Aceleras tu proceso de aprendizaje. El, pro, el problema de ir con contenido gratis es que no sabes qué es lo que funciona. y te saturas de muchas cosas. Los cursos pagos vean el camino que sí funciona para que puedas obtener resultados rápidamente. Otras preguntas. ¿Cuántas clases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 Confiamos en que te vamos a aportar tanto valor que no vas a querer dejarnos. Puedo hacer ventas en forma sin necesidad de pagar cursos. Yo también tenía esa mentalidad de no querer pagar nada y quererlo todo gratis. Eso hizo que me demorara dos años en hacer mi primera venta. Lo que compras con los cursos es pues bien, Aceleras tu proceso de aprendizaje. El problema de con contenido gratis es que no sabes qué es lo que funciona y te estructuras de muchas cosas. Los costos pagos te dan el camino que sí funciona para que puedas obtener resultados rápidamente. ¿A qué te refieres con, el, con que tendré acceso de por vida? ¿Es un único pago? Se refiere al hecho que tendrás los contenidos disponibles para verlos cuando quieras. Además que podrás disfrutar de las actualizaciones sin adicionales adicional se irán agregando nuevas consultorías y nuevas clases. Este curso de un punto pago y tendrás acceso inmediato a todas las clases grabadas. Este curso lo puede adquirir cualquier persona, para personas emprendedores, para personas mamás de casa, también para personas profesionales. Accede a más de 120 clases. Que en 30 días te darán todo el conocimiento para mejorar tu primera venta en forma. También aprenderás cosas que no te enseñan en otro lado. También tenemos un grupo de Telegram. Si compras primera venta vas a tener un acompañamiento a través de un grupo en Telegram, en donde todo el tiempo interactuamos y resolvemos nuestras dudas haz clic en el botón de más información para entrar a este tipo abajo te voy a dejar el link para que ingreses y compres el curso ah, se me olvidaba, te va a dar no sé, que te va a dar un regalito descarga el libro en pdf, los 25 consejos para lograr la independencia sin la de electricidad. también abajo en la descripción del vídeo te dejo el link para que descargues el, el libro en pdf y lo disfrute nos vemos en la ¡Cumbre! ¡Chao, chao!